Chavales, justo está viniendo Plex y quiere hacernos como una sorpresa de que Piki ha venido y... y asustarnos creo que con la máscara y no va a hacerlo ¿Por qué? Porque hemos visto en directo, está hoy en directo en Youtube Y no me va a asustar, no lo va a asustar Rubi y a mí Rubi se va a meter en su armario, ahora lo enseñaré eh, Pero no, creo que lo voy a enseñar porque no me da tiempo Está viniendo ya, están en bici Piki, Loris y Plex Y si os dais cuenta, mira, que ¿se ha esta luz? Estamos totalmente a oscuras, chavales, pero nada Eh... Voy a, voy a espiarlos, voy a espiarlos voy a, ver, voy a ir fuera para ver si están fuera Pero no sé yo, eh. vamos a ver Apagamos Y sí, Chicos, ahora mismo yo no veo nada Veo lo mismo que vosotros, solo que veo Algunas cositas No hay nadie No hay nadie de nadie Deberían aparecer por ahí justamente Entonces voy a esperar Y a ver si vienen, no sé si me veréis Pero... Es que no tengo ni el móvil, o sea, he venido sin nada y ya está Bueno chicos, eh, todavía no han venido Así que voy a esperar un poco más Y cuando vengan, empiezo a grabar Así que chicos, ahora nos vemos Chavales, estoy, escuchando, estoy, escuchando, estoy escuchando Están ahí chicos Estoy a punto de colapsar Y vamos a ver a los ajolotes Mirad, ahí está la casa Ahí la veis Está toda a oscura ¿Os imagináis que Rubija y me siguen durmiendo? Esa es la casa, ahí la veis. Si Rubija y me siguen durmiendo, personalmente pues ¡Hola! Están ahí, chicos. ¿Estáis viendo el directo? Hola, hola, ¿cuántos likes en este blog? Hay cincuenta mil ya. Venga, todo el mundo dándole like. Que hacen? La bici rosa. Ah, lo has traído tú. Muy bien. Vale, ahí sí. directo empezado en el de la Ruby. Hola, chicos. alguien aquí no hay nadie aquí pero ¿se ha dejado esto? ¿está en directo? sí vale, hay un directo empezado te... en el canal diré? de Ruby hola chicos que el directo de Ruby hay alguien en el directo de Ruby o sea, Ruby ha iniciado un directo pero no está en casa vale, yo creo ojo, ahí está Atlantis ahora lo vamos a ver las maletas eh, no lo sé bro ¿Están aquí? Ah, es verdad, están ahí. Vale, vamos a ver si están donde Jaime. Y esta gente, tío. No, ¿Mi puerta está cerrada? No hay nadie aquí. ¿Están jugando al pong No hay nadie. Qué paranoia. Eh... Bro. Estoy rayado a muerte. ¿Dónde está la gente de la casa? Que Rubia ha dejado un directo empezado. Yo creo que han visto el directo y se han escondido. Vale, importante. ¿Tienes mi mochila? Necesito enchufar mi móvil un segundo. Vamos a ir a ver si están los ajolotes vivos. Pero no, pero carbón, Bro. <risa> Bro, <risa> qué barbaridad. Bro, qué cojones. Chile, en el armario haciendo mis cosas. Es, plan, ¿ha aparecido de <risa> es que ha parecido Piki de repente. ¡Qué locura! Pero, qué, ¡Qué locura! ¿Qué coño, bro? O sea, estaba yo en Japón y he venido por <risa> mi armario rápido porque tienes que estar en mi habitación. Es me la me... puerta ah, mágica a tu armario, ¿no? Sí, pero bueno, ¿Dónde cosa. está este señor? ¿Dónde está Jaime? Eh. <risa> mm, ese ya no lo sé. <risa> no sé no lo, sabes, lo no. está real. Literalmente, no tengo ni puta idea. Bomba. Pues Jaime, si has visto esto, que sepas que tus amigos te, te buscan. Eh, una pregunta. ¿Tú has visto lo del ajolote? ¿Te han comentado algo? ¿Sabes eh, algo. Acaba de ver a alguien en la ventana. abrir la ventana. Acaba, acaba de tocar a alguien en la ventana. Es Jaime 100%. Poner quién creéis que es. Sí, bajaría el sótano, pero se me acaba la batería. He tenido que aquí. Dices, abrí la ventana y ¿qué hace se me ¿Hay alguien? Es Jaime. Nos quiere dar un susto Jaime 100%. Hola niños, pone uno, ¿se imaginas? Que está Hola niños por ahí. Bro, Solsec, que no. Estaba viendo tu directo todo el rato desde mi querido Jabón. Solsec, que no. Sí, reaccionando en mi directo? Rato. Sí, está en directo. Sí, está en directo también. hace Más de muchas que los niños que, que, que os han visto en la puerta, pero antes están coreando. Y Yo estaba así. ¡Por favor, dejadme de Pero gritando, un, un chaval se ha venido arriba, ha abierto la puerta y me ha ¿Se pues escuchan a niños gritando a muerte en la puerta? ¿o no, no, un niño en casa ¿Y alguien corriendo? Sí. Thank you. and that's Me se si cuenta. ¡Estación! ¡Hola! ¡Eres bueno! Están ahí durmiendo, chicos. tampoco les pones? ¿Cómo le pones? ¿Quién duerme más? <risa> <risa> ¡Qué perro! ¡Salud! ¡Eh! Eh! Me he escondido todo bien, ¿eh? ¿Me has hecho streaming, ¿no? Sí, te lo juro. Ah, Claudio! No! ¿La habéis visto corriendo? ¿Me quiere dar un susto? Jaime me quiere... ¡Hostia! ¿Quién? ¿Ha puesto le acabo de ir por ahí, la acabo de ir por ahí. Me quiere hacer streaming. Sí, ¿sí? ¿no? <risa> <risa> ¡Me he escondido muy No eh! ¿Me has hecho stream, Snipe? Sí, te lo juro. me han pillado, pero he eh, durado un rato, un ratillo he durado.